Eso. Ay, que no sé cómo pillarla es que da... Perdón Hola Bueno, esto Mi hermana cuando nos dijo que se casaba Me pidió que le compusiera una cosita Y hace tres semanas le dije que no había mi manera Y era verdad Pero tres días después lo salió y lo he ensayado en una semana así que bueno, ya, y ya te has visto ya comentado que esto salga lo más bonito posible y ya y ya importante es tantas partes Qué ya de ladrillo visto, de gente cercana, todo empezó en una carretera, pasando por Campillo, camino, ajenes de la frontera, todo empezó con dos chavales jugando a ser con sus chiquillos de la mano a la vida se enfrentaron y así empezaba nuestra aventurilla como una clase de geografía en Villalbado, en la semilla de Cali y desde Alemania, What's awesome. Let's go. No,